Yo, Ey, ey Estoy en la, estoy en la, estoy en la Estoy en la aquí, chico, si no le eché Una vez adentro, no hay tiempo a volver A todo eso, puto, de derecho a leer Bilingüe implique el daño por cien Estoy en la aquí, si no le eché Una vez adentro, no hay tiempo a volver A todo eso, puto, de derecho a leer. A todo eso, a todo eso Venimos del norte, vamos para el tope, tú vienes aquí solo pa' que te corte. No hecho soporte como deporte, de ser el mejor es que tengo reporte sin un pasaporte, me un transporte, tengo tanto fuego, volar la en la base la rompe, se quedan sin compa de abajo hasta arriba, a la punta del monte. Uh, ah. Si siempre acelero no paro, tanto truco tan mochetado tenemos lo bueno, nada malo, no a veces son mexicano, si siempre acelero no paro. Nah, yo ni me voy a preocupar, seguro vamos a llegar Los duros vamos a aguantar, desborda toda mi calidad A mí me sale en cantidad, tanto cambio y velocidad Avanzo de más sin pensar, no me sale mal Volando siempre para el espacio, no van a llegar Caso en temporada de gatos, ya no veo más Buscando llenarnos el plato, oro para llenar Pa' hacerlo igual están faltos, no encuentro señal Estoy fumando, pero no así, en los colores, a mucho gris De tanto dorado que tengo en mí, veo todo caro, no quiero salir Cuando estoy raro me tomo una pil, una de las blancas que mando a dormir Si no es la nieve para estar clean, porque soy así? Este sonido no aguanta la placa, hacemos más lo que se saca, hoy son pesos lo que mañana paca Un poco es todo el que viene y ataca Con tanto brillo que siempre destaca Yo no lo pillo porque le hace falta Es muy sencillo, tengo mis cartas listas pa' jugar Estoy en la kiche y cocina no leche nada es adentro dentro de tiempo volver A todo eso puto de derecha left Estoy en la kiche y cocina no lechef, nada es adentro dentro de tiempo volver A todo eso puto de derecha left A todo eso, a todo eso a little